hablar nuevamente de un tema que ya hice un video hace un par de años al respecto pero bueno, a veces los videos se vuelven viejos y a veces se pierden en Youtube hay tantos que ya uno nunca sabe entonces decidí hacer algo parecido nuevamente a hablar de este tema porque creo que es bastante, bastante bueno veo muchas personas sufriendo, batallando económicamente y me sorprende que no se pongan a pensar en este tipo de opciones Ahora, el video se llama, ¿Cómo hacer dinero con tu sofá? Suena raro, ¿no? Suena como... ¿cómo un sofá? ¿Cómo? Bueno, eh, he hablado muchas veces de una plataforma llamada Airbnb. ¿Qué es esta plataforma? Es simple y sencillamente es un sitio web en donde las personas que viajan se meten para buscar hospedaje en otros países, en otras ciudades, en cualquier parte del mundo. Este Airbnb está en todos los países, te sorprendería en, en así las zonas tan remotas en donde puedes encontrarlo. Es decir, tú te metes y como si estuvieras buscando hotel, es lo mismo, excepto que no son hoteles lo que se muestran ahí, son casas, son propiedades de personas como tú y como yo que decidieron rentar su espacio vacío o el espacio que no usan a turistas así de sencillo este proyecto empezó porque bueno, los fundadores empezaron a rentar una cama inflable en su departamento ¿Sí? por eso se llama Airbnb. Air de aire BnB es Bed and Breakfast entonces ofrecían literalmente una cama inflable y desayuno y entonces se les ocurrió hacer esta plataforma en donde las personas pudieran, podrían rentar el espacio a turistas para que ellos puedan viajar, quedarse en opciones, en lugares mucho más económicos que hoteles o hostales. Y eh, bueno, evidentemente hacer un ingreso de eso, ¿no? Entonces, eh, si tú te metes a Airbnb, vas a poder encontrar un montón de propiedades de todo tipo. Desde... Personas que, yeta, que rentan sus yates privados, hasta personas que rentan mansiones y villas del tamaño impresionante, hasta personas que rentan una cama inflable o un sofá, personas que rentan um, caravanas, es decir, camionetas que están condicionadas para vivir ahí, que tienen una cama ahí, personas que rentan casas en el, casas en el árbol, personas que rentan iglús en el polo Norte, personas que rentan... Es verdad, es verdad cosas que uno ni siquiera se imaginaría entonces la razón de que quiero hacer este video es porque ustedes en este momento podrían empezar a hacer dinero con el Airbnb si tienen en su casa aunque sea un sofá un sofá, una cama inflable, una habitación que nadie está usando, eh, una cama que nadie está usando, en fin lo que ustedes quieran si tienes un, un departamento que estás rentando a largo plazo Quizás ganas, no sé, eh, te pagan 500 dólares al mes, pero con Airbnb, rentando turistas, pudieras ganar 1.500 al mes. En fin, hay muchas opciones. Y es por eso que, de verdad, insisto mucho en recomendarles esta página, porque es una gozada. Además, eh, bueno, Airbnb metió otra opción para que personas como tú y como yo en cada ciudad puedan. Eh, bueno, ganar incluso más dinero incluso sin rentar nada metió algo que se llama Airbnb Experiences o Experiencias Airbnb y eso significa que cualquier persona del mundo puede organizar una experiencia que desee compartir con las personas que viajan a su ciudad ¿Ah? entonces por ejemplo si tú eres una experta o un experto en la historia de tu ciudad y te sabes los mejores lugares y, y restaurantes y bares para la comida, la comida típica de tu ciudad, podrías simple y sencillamente poner, a crear tu propia experiencia en Airbnb y planearla, planear un tour alrededor de tu ciudad, alrededor de los mejores restaurantes para que la gente los visite, esos restaurantes que nadie conoce, ¿sabes? esos restaurantes que, que muy, solo la gente local va ahí, que los turistas no tienen ni idea, bueno, esos y hacer un tour y mostrar, mostrar a los viajeros eh, ese tour y ganar un dinero por cada persona, a cambio. Ajá. Y del mismo modo podrías hacer experiencias de fotografía, si eres fotógrafo puedes eh, bueno, crear una experiencia de fotografía en tu ciudad, no sé, con las mejores, los mejores lugares de tu ciudad, los más icónicos o eh, no sé, la, las vistas más impresionantes, Um, otra experiencia podría ser, eh, quizá, a lo mejor eres instructor de yoga, o a lo mejor te gusta hacer yoga, o meditación, o a lo mejor bailas, o a lo mejor pintas, eres pintor, o músico, no sé. Podrías hacer una experiencia mostrando lo que haces o enseñando lo que haces a los viajeros. Y entonces, los viajeros se meten al Airbnb cuando viajen a tu ciudad y van a ver, ah, qué experiencias hay aquí. Y entonces cuando vean algún tour que estás ofreciendo o alguna experiencia con, de comida o de música o de pintura o de baile o de cualquier cosa, entonces le van a hacer clic la van a comprar y tú vas a recibir ese dinero. Es una muy buena opción. Entonces aquí, como podrán ver, Airbnb, ya les dije dos la que ustedes pueden empezar a generar dinero desde ahorita y sin gastar nada, porque registrarse es gratis uno es rentando tu espacio para que los turistas lleguen y se duerman ahí ¿Ah? eh, yo he viajado en, por todo el mundo y bueno, evidentemente la forma más barata de viajar es quedarse en los hostales, pero los hostales son habitaciones con por lo menos 10 camas 10 camas. Entonces, uno paga, no sé, 10 dólares la noche para quedarse en una cama con 9 personas más que no conoce compartiendo un baño. Entonces, evidentemente, es muy, puede ser muy barato, pero no es cómodo. Y por eso, cuando Airbnb entró en juego, a veces era mucho mejor para mí pagar esos 10 dólares para quedarme en un sofá o en una cama inflable, pero no compartiendo el cuarto con nueve personas, sino quizá eh, en la casa vivía a lo mejor un par de personas, pero vaya que no es lo mismo eh, estar con dos personas o con tres y entablar una conversación y saber y conocerlos y que te platiquen y son locales y que te digan consejos de viaje y que te digan a dónde ir, a dónde son los mejores lugares para visitar, etcétera, etcétera, que estar con eh, nueve turistas más que no sabes qué clase de hábitos tienen, si huelen bien, si huelen mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y evidentemente es todavía mucho mejor si puedes tener tu propia habitación. Pero lo que quiero decirles es que si ustedes están en este punto en donde buscan un ingreso extra y tienen en su sala un sofá que es cómodo para dormir, o tienen una cama inflada y si no la tienen la pueden comprar en Walmart o en cualquier supermercado, eh, háganlo, háganlo, la ponen en un espacio libre que tengan y toman unas fotografías, lo suben al Airbnb y ponen el precio más bajo vaya que tú ya vives ahí, un ingreso extra no te va a venir mal ¿claro? entonces, eh, y si tienen una habitación todavía mejor porque entonces pueden rentar la habitación a un precio más alto y si tienen un departamento completo, bueno pues todavía mejor porque entonces pueden rentar el departamento completo todavía a un precio más alto y si no tienen nada de eso, bueno, no pasa nada. Usen su creatividad, usen, eh, no sé, su, sus ideas para crear una experiencia Airbnb. Si vives en un lugar donde hay lagos, o si vives en un lugar donde hay cenotes, o donde hay montañas, crea un tour en donde lleves a las personas a, a quizá a ver a, a los animales en el bosque, o que los lleves a escalar alguna montaña conocida en tu cerca de tu ciudad, o que les lleves a los sitios más reconocidos o más impresionantes de, del lugar donde vives. En fin, cualquier, cualquier cosa. Realmente, el límite es tu imaginación. En, el, en la descripción les voy a dejar un link. Ese link es un link de Airbnb. Si ustedes lo usan, tan solo por darle clic en el link y registrarse, ustedes ya van a tener 20 euros para usar. Lo pueden usar si algún día viajan a otra ciudad o a cualquier lugar, ustedes pueden usar esos 20 euros para su uh, hospedaje. Entonces, es completamente gratis, no hay ningún truco. Simple, sencillamente, se registran. Eh, bueno, ahora clic en el link, se registran, ahí les va a aparecer, Cristian, te, te regaló, bla, bla, bla, 20 euros. Eh, regístrate para conseguirlos. Y entonces te metes, te registras, todo es gratis. Y si tienes... Algún espacio puedes darlo de alta de forma inmediata. Si tienes alguna experiencia puedes darlo de alta de forma inmediata. En fin, es totalmente depende de ti. Y también, por si fuera poco, una vez que te registres, tú también vas a conseguir, también puedes invitar amigos. Entonces, si tú le mandas tu link a tus amigos y tus amigos se registran, ellos van a tener 20 euros y tú vas a conseguir también 20 euros para que esos se puedan ir um, agregando como crédito a tu cuenta para que puedas usarlos cualquier día, en cualquier momento, en cualquier parte del mundo para, pues, rentar una habitación o un departamento o lo que sea que necesites. ¿Vale? Bueno, eso es todo. Espero que les haya el video. No dejen que este... Um, esta página se quede en el olvido, úsenla, y también les voy a dejar otro, bueno, hay otras páginas que son similares a Airbnb, que no son tan famosas, pero son similares, eh, y que también, bueno, no está de más también publicar tu anuncio o tu, eh, tu lugar, tu cama, tu departamento, tu habitación, tu sofá, ahí, porque vaya, que mientras más personas, mientras más páginas muestren lo que estás rentando pues va a ser más fácil que consigas turistas o huéspedes ¿no? entonces uh, les voy a dejar ahí también otro link que es para una página que es parecida a Airbnb pero es especial para eh, people, para gay, para gente eh, que es homosexual ¿ajá? Entonces eso no significa que tú tengas que ser homosexual no, es simple y sencillamente porque eh, vaya ha habido casos en los que eh, las parejas o personas que son homosexuales viajan y usan Airbnb y entonces aparentemente ha, se han encontrado con experiencias en donde los, las personas que, bueno, que, las, que las hospedan no son muy amigables con los homosexuales y entonces pues han tenido algunas malas experiencias. Entonces si tú no tienes ningún problema con la, con la gente homosexual y, y no te molestaría que ellos estuvieran, que te quedaran en tu casa eh, por una noche, en fin, etc., etcétera etcétera entonces puedes también darte de alta en ese link que te voy a dejar y también obtienes un crédito extra por registrarte y bueno la única diferencia es que sabes que las personas que lleguen o hagan una reservación en tu lugar en esa página bueno son gente homosexual que gente tan normal como tú y como yo solo tienen diferencias, eh, diferentes preferencias sexuales pero eso no nos hace peores, no nos hacen mejores. He conocido a gente homosexual muy, muy, muy buenas personas y no creo que debamos juzgar por eso, ¿vale? Entonces, si no tienes ningún problema con eso, puedes usar los dos links y, bueno, obtener el doble de beneficio. Y bueno, eso es todo. Espero que les sirva el video de algo. No olvides suscribirse aquí arriba, darle click a la campanita, tin, tin, tin. Poner el video en favoritos, compartirlo, denle like si les gustó. Denle dislike si no les gustó, pero pónganme en los comentarios por qué no les gustó. Y díganme qué piensan. Si quieren que hable sobre algo en específico, denme ideas, preguntas, lo que ustedes quieran. Voy a tratar de hacer un video de los comentarios que ustedes me dejen. ¿Vale? Cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao, chao, chao.